Muy buenas chicos, bienvenidos Bueno, bueno, ¿qué tenemos por acá? Yo creo que pues, el video ya habla solo Tenemos para hacer el unboxing Y la review de este fantástico celular El Samsung Galaxy a11, ese celular ha salido en el 2020 chicos, el modelo 2020 La verdad que un celular que no es muy costoso que digamos Está alrededor de 165 dólares chicos Que vendían a ser más o menos 580 mil pesos colombianos La verdad que un celular que las personas han llevado bastante Pues por su precio, por las características que nos ofrece Que también vamos a hablar mucho de ello un celular pues que en realidad no es tan costoso si uno se pone a mirar chicos, por pues por su tamaño, sus detalles sus características, sus especificaciones la verdad que un celular que se puede llegar a recomendar podemos decir que un celular gama baja, media porque pues no es que sea muy muy potente en sentido de que resista cosas como tierra, arena agua, y si sí, chicos como les decía, pues no es que sea un celular muy muy potente la verdad por el precio que se puede conseguir, esos si sí, algo que se caracteriza a Samsung Es que incluyen características muy exclusivas Que otras marcas Los tendrían en celulares de gama alta Así que bueno chicos No nos vamos a enrollar más Vamos a mirar este fantástico Samsung Galaxy A11 Vamos a mirarlo Vamos a acostarlo ya que pues Si no se me puede caer Aquí tenemos el celular Vamos a dejar esta por acá Por aquí tenemos el celular chicos Aquí tenemos me imagino que son los manuales Y por aquí tenemos lo que es el cargador original el cargador que trae original Samsung, por aquí tenemos el cable tipo C para cargarlo o transferir datos al computador y por aquí tenemos que ya vendía raro los celulares que traigan auriculares, aquí tenemos los manolibre chicos, que también vamos a estarlo mirando, bueno Creo que no hay más Ah, por acá tenemos para, para quitar lo que es la ranura Para poner lo que es la micro SD y las dos incares Ese lo trae para dos incares Ya les voy a dar más detalles Vamos nuevamente la acá por acá Para sacar la ranurita por aquí Bueno chicos, por aquí tenemos el Samsung Galaxy A11 Tiene aquí su cobertura de plástico para proteger la pantalla Ya que pues, no trae vidrio templado Tampoco trae protector de plástico para no o sea en caso de algún golpe que no sufra daño Tenemos la versión blanca Como podrán notarlo Venga lo acerco Aquí tenemos el fantástico Samsung Galaxy A11 Como les comentaba La pantalla pues tiene un poco de mis huellas dactilares Ya que pues no tiene el protector De igual forma pues la idea es limpiarlo Y poner el protector de pantalla Para en caso de algún golpe inesperado Que etan, no hay la idea que lo proteja al máximo. Bueno, chicos, vamos a encenderlo para que vean qué tal es su pantalla. Ya en un rato, apenas lo encendamos, le estaré dando más detalles y características. De verdad que me aguanté las ganas cuando me llegó de prenderlo, de configurarlo, de instalarle mis aplicaciones, ya que, como les decía, quería hacerlo con ustedes. Quería que nosotros juntos hiciéramos esta review. Este unboxing de este celular ahí podrán ver su pantalla, chicos. No es que sea la más potente. Ahí en este momento, pues estoy con 2Flash, que es el de la cámara. Con la que estoy grabando y una lamparita que queda por allí, ahí está iniciando Android. Bueno, por aquí tenemos. Comencemos. Eh, bueno, la pantalla se ve decente. No es que sea la mejor resolución, la verdad. No es pantalla full HD, sino si mal es pantalla HD. Ya igual les voy a decir las características. Eh, bueno, no me he insertado la SINCAR por ahora. No la voy a insertar. Vamos, como siempre, vamos a leer los acuerdos. Vamos a conectarlo inmediatamente a internet. Bueno, ya hemos conectado a Wi-Fi el dispositivo. Vamos a esperar a que siga cargando y está buscando actualizaciones. Espero que no encuentre nada, pues ya que no las voy a aceptar por ahora. Acá nos pide que si deseamos hacer copia de ads y datos, yo creo que la marque, sí, chicos. Vale, siguiente estamos haciendo una pequeña actualización como es de 27 megas tan solo lo voy a dejar bueno chicos para que nos pide que si queremos dar ubicación busque eso como les digo por ahora no vamos a hacer nada de esto lo importante es que quiero mostrarles a detalle lo que es como tal características del celular no vamos a poner por ahora contraseña bueno chicos listo hemos finalizado demoró un ratico la verdad pues para configurarlo al máximo Vamos a aceptarlas todo esto Vamos a, darle a continuar Y bueno chicos ya hemos llegado por fin al escritorio Están acabando de aplicar las últimas configuraciones Aquí tenemos nuestro Samsung Galaxy A11 Por ahora vamos a quitar sincronización Vamos a quitar también Wi-Fi Ya que está empezando a actualizar varias cosas No es lo que quiero Esta es la pantalla que tiene Voy a empezar como tal a mostrarle más detalles y características Bueno chicos de grosor o espesor Tenemos 8 milímetros de dimensiones que es anchura y alto tenemos tenemos de anchura 76,3 por alto que 161,4 milímetros tiene un peso estimado de 177 gramos antena interna lógicamente chicos tenemos sistema operativo lo que es android 10 en parte de hardware chicos el chipset funciona 64 bits eh, referencia Qualcomm Snapdragon 450, SDM 450 Lo que es CPU procesador chicos, tenemos 1.8 GHz Octa-Core ARM Cortex A53 Tenemos lo que es GPU de tarjeta gráfica, tenemos el Qualcomm Andreno 506 a 600 MHz Memoria RAM tenemos 3GB, chicos. LPDDR3, muy buena memoria RAM como para ejecutar varios juegos. De memoria interna tenemos 64GB, chicos. Lo cual podemos usar un total de 49 o sea, disponibles para usar, para almacenar. La cual está muy, muy buena expandible tenemos hasta 512 gigas, ya sea micro SD o micro SD XC, tenemos un tipo de pantalla TFT PLS, la verdad no es la mejor, pero pues por este precio creo que está bastante bien, tenemos un tamaño de pantalla, un total de 6,4 pulgadas, una resolución de 720 por 1560 píxeles tenemos una dimensión de 268 ppi chicos lo okay, que es píxeles y pulgadas De colores encontramos que tiene 16 millones de pantalla, tenemos 60 hercios, chicos. Y bueno, en la parte de Red móvil encontramos que, pues, es un celular que tiene doble SIM card para una micro SD. El ancho de banda, chicos, lo que es descarga y subida máxima, tenemos un total de 150 megabits por segundo. Tecnología, lo que es 2G, 3G y 4G, está pues básicamente no aplica la 5 Este celular, pues, podrá coger lo que es mensajes. Todo lo que es videollamadas, altavoz, control de llamada a la perfección Eso sí, muy muy bueno en ese sentido En cámara tenemos una cámara trasera principal Vemos que tenemos tres cámaras La principal es de 13 megapíxeles La segunda es de 5 megapíxeles ultra width Y la segunda de 2 megapíxeles deep Esto pues va variando según lo que queremos usar Si queremos panorámica, con zoom Esto varía bastante chicos tenemos una resolución de cámara principal de 4128 x 3096 píxeles, tenemos que la grabación de video principal es Full HD a 1920 x 1080 a 30 fps, el flash también lo podemos ver por acá. En distancia focal podemos encontrar que tiene Una cámara chicos, permítanme Igual la voy a poner para que la aprecien Ahí está la cámara, se, pues se ve bien Igual ya voy a poner a grabar Y les mostraré en el video cómo es Ahí estamos grabando chicos, voy a poner el teclado Para que vean los detalles Ahí igual como les digo Voy a ponerle esta imagen en este momento Para que vean, es como para notar Pues si se ve claro Eso que no estoy usando el flash, bueno que tengo el flash De, de este otro celular Acá arriba Dice que tenemos de distancia focal 27 milímetros de lente Autoenfoque tenemos el Touch Focus que es para enfocar automáticamente. Casi queramos que enfoque, pues lo primimos. Si no, pues él se encargará de enfocar automáticamente. Tenemos HDR para las fotos. Lo que él en Zoom es un digital. También tenemos detención de rostro, detención de sonrisas, estabilización digital. Y bueno chicos, lo que es la cámara principal y la vamos a poner. Ahí lo vamos a ver nosotros. Hola, ¿Cómo, ¿cómo están? Tenemos 8 megapíxeles. Esta cámara frontal que es la que está por acá. Resolución de... Cámara frontal es de 3.264 Por 2.448 píxeles Grabación Full HD, también frontal Tenemos Full HD, bueno chicos ya dejando De cámara a un lado tenemos también Lo que es Radio FM Tenemos que reproduce todo tipo De formato, tanto audio Como video, le USB Utilizando el adaptador Tipo C, el OTG, tenemos salida De audio chicos para conectarle Entrada de audio también, tenemos Bluetooth De 4.2, tenemos Wi-Fi de 2.4 GHz Tenemos que utilizar GPS productor de ruido, vibración tonos ringtone pues instalados en él, tenemos también lo que es navegación, todo tipo de navegación, sensores lo que es acelerómetro sensor de proximidad sensor de luz ambiental, el reconocimiento facial para desbloquearlo lector de huellas trasero que es este que está acá, que la verdad lo que he leído y he visto es muy fácil, detecta la huella muy, muy fácil, también lo podemos encontrar en otros colores chicos, lo que es negro esta es la versión blanca, azul y rojo, tenemos una batería de 4.000 mA. Una batería de polímero de litio No extraíble chicos No se puede sacar Es integrada Tenemos que Sita mínimo 15 watts Para lo que es Carga rápida Este es tipo carga rápida Al ser tipo C Y bueno chicos Básicamente Estas son las especificaciones De este celular La verdad Que sí está bonito Lo debo admitir Está muy muy bonito ese celular Yo siempre querido Un celular Que la cámara Estuviera en la pantalla O sea que no estuviera Como un lado Sino como que se viera Parte de la pantalla en el, en par, Encima de la pantalla Montada por decirlo así Vamos a ver Cómo nos va con ese celular. Y bueno, chicos, no haciendo más, vámonos a unas pruebas. Lo que es, vamos a ir a unos jueguitos. Vamos a poner música en YouTube para que escuchen el audio. Yo creo que empezaremos con la música. No hemos accedido a la cuenta de Gmail, pero pues por ahora yo creo que así va a estar bien. Vamos a poner música electrónica sin copyright. Bueno, chicos, vamos a escuchar su, su sonido. Si es que no nos pone más publicidad. Ahí está. A ver, vamos a acercarlo un poco Solo tiene un altavoz, así que pues Es estéreo, pero pues a un altavoz No va a ser algo tan potente Si sí tiene buen sonido, lo voy a decir Bueno, lo dejo para que lo escuchen Bueno chicos, pues vamos a dar ahí la prueba de sonido Voy a descargar unos jueguitos Y les muestro, no quiero hacer el video tan largo Y bueno, ya volvemos Bueno chicos, ya hemos instalado todos los juegos He instalado exactamente cuatro Lo que es... El Free Fire, no sé si alcancé bien la pantalla chicos El Call of Duty, voy a subir un poco el brillo al máximo El Call of Duty Mobile El Mobile Kit de penaltis Que es un juego que me gusta mucho Ahí ya se ve mejor Y el... El Woody Racing 2 chicos Entonces vamos a empezar con el Free Fire para que vean en qué tal se ve algo que estoy notando es que en los juegos los colores son muy vivos chicos En este momento esta imagen del Free Fire Veo que los colores están muy, muy realzados por decirlo así el, el rojo pues se ve bastante bien Los detalles aquí el fondo de la imagen se ven muy bien Pero bueno vamos a ver qué tal corre como tal ya cuando echemos la primera partida Bueno chicos ya estamos en el juego Así es como se ve el Free Fire La verdad pues si sí tiene buenos gráficos en, en los juegos Veo que la movilidad está muy muy buena En este momento vamos a esperar que inicie la partida me Parece que está bien bien La verdad pues sí me ha gustado Un juego la verdad eh, Debo decir que lo que es en escritorio en Donde aparecen las aplicaciones No me ha gustado como se ve En este momento pues sí me gustó En los juegos como se ve O sea que de pronto si sí podemos hacer alguna mejora visual O alguna mejora gráfica En la interfaz Bueno ya vamos a iniciar chicos Corre muy fluido el juego Ya se ha botado automático No le he dado la, la orden Min chico, ya hemos tomado el primero, vamos a rematarlo. Debe ser muy malo o a lo mejor será un bot. Quién sabe qué, vamos a ver que tiene. Y ya pegué todas las mejoras, nos vamos. Min chicos, otra muerte. Adiós. Bueno, chicos, vamos a el Free Fire este por ahí. Vamos a el Call of Duty Mobile. A ver qué tal nos corre. Ya estamos en el Call of Duty Mobile, chicos. Vamos a enfocar ese celular, listo. Vamos a darle que OK. Eh, bueno, acá nos dice lo que debemos de hacer. Que pues, debemos ir hasta el arma. Para que vean cómo se ve. La verdad, gráficamente sí está muy bueno. he acercado también pues esta cámara. Para que se vea mejor. Ya que pues no, no la tenía muy, muy encima, chicos. Muy lejos. Dice que pues debemos de... Tenemos, bueno, tenemos mira automática, ok. Bien, bien por ahí, chicos. Bueno, chicos, así se sí, ve el Call of Duty Mobile la verdad que se ve bastante bien he entrado como invitado pues porque no, no hay mucho tiempo para ingresar como tal con el usuario chicos, igual pues yo tengo usuario, para los que quieran jugar conmigo me lo dejan en los comentarios, ahí podemos estar echando unas partiditas de Free Fire y Call of Duty Mobile vamos a pasar al siguiente juego bueno chicos ahorita estamos en el Mobile Kit el de penaltis, que es un juego que la verdad que me encanta Siempre me ha gustado, de verdad que lo llevo jugando años años No me aburre para nada, chicos Vamos a coger un Atlético Madrid Vamos a correr, bueno, completo por ahora Igual solo es una prueba Sale pues siguiente, siguiente Empezamos contra el Villarreal Vamos a ver qué tal se ve Vamos con penalti Vamos a ver qué tal Más Me dan cuenta cómo patea el penalti, cómo lo ataja Uy chicos, se ve fluidísimo el juego, la verdad que me gustó bastante Pero hay algo chistoso de este juego, es que como la pantalla de ese celular es tan grande Todo este pedazo se si ve que está negro, no logra coger toda la resolución quién sabe si tendrá solución, pero lo importante es que está muy muy buena la imagen chicos Y bueno chicos, ya vamos a finalizar, vamos a pasar al BB Racing 2 A ver qué tal se ve este juego de carreras Ahí está sonando el juego, se suena bastante duro, suena muy muy bien en estos momentos. Bueno, chicos, gráficamente está muy bien, vamos a darle un poco porque está sonando duro. Vamos a darle que conducción, como es así. Ah, ya, ya, es así, así, ya entendí. Pensé que era girando la pantalla, no, tocabas. Seleccioné, fue tocando la pantalla, no girando el celular. Muy rapidito está el tutorial, vamos a ir hacia una carrera Ah, con los poderes, sigue ahora este primer poder, vamos a arrojarlo, bien ahí Vamos adelantando a poquito, vamos a poder poder Bien, creo que un poder Algo que quería comentar es que el táctil está muy muy bueno, me gusta Es muy preciso este táctil, ahí jugando este juego me di cuenta, me recibe muy bien la señal la dirección donde le, le selecciono Sea izquierda derecha Bueno chicos no hemos ganado Pero pues creo que la prueba ha sido bastante completa bueno chicos, básicamente esta ha sido la review, unboxing y especificaciones del celular Creo que he podido decir casi todo completo No sé si se me habrá escapado algo Cualquier cosa que quieran saber más de ese celular chicos Me lo pueden estar dejando en los comentarios Que con gusto puedo hacer otro video mostrándolo Bueno, si es que me quedo con él, la verdad no sé si quedarme con él Hay la posibilidad de devolverlo Pero bueno chicos, básicamente esta ha sido el unboxing, review y Especificaciones y demostración de rendimiento Del Samsung Galaxy A11 Espero que les haya gustado Si fue así no olviden dejar la manito arriba suscríbanse al canal que es totalmente gratis Y me ayuda bastante para seguir creciendo Y traer mucho más unboxing Y nada chicos, me quedaré aquí probando esta belleza Me descargaré más jueguitos, claro que sí Y nos veremos hasta el siguiente Unboxing, bye bye, los quiero